El colibrí esmeralda azul. El esmeralda azul o colibrí esmeralda es una especie de ave apodiforme de la familia Trochilidae que habita la cordillera de la costa, isla de Margarita, los llanos y sur del Orinoco en Venezuela, de Honduras hasta Colombia, sur y oriente de las Guyanas, Bolivia y Brasil, en el Caribe desde Aruba hasta Trinidad. Es un ave de sabana, praderas, cultivos y ámbitos abiertos similares. La hembra pone sus huevos en niños pequeños con forma de copa similar a los del colibrí rubí topazo sobre la rama horizontal de un árbol. El tiempo de incubación es de 13 días. Mide aproximadamente 7.4 centímetros de largo y pesa 2.6 gramos. El macho tiene un plumaje verde brillante con blanco en los flancos y una cola azul metálica. La hembra se diferencia por su coloración grisácea en la parte inferior, un parche auricular negruzco o un supercilio blanco y corto, blanco en los extremos de las puntas de la cola. Se alimenta de insectos y néctar. Su canto es vibrante y agradable. Emiten llamados agudos de sonidos similar a la Test